Yo yo esa boy son negro Quiero pudrirme en billetes y que se pudra el corrupto Sin ser delincuente, ser el más rico del mundo Amo a la muerte, como amo a mis difuntos Enamorado desde siempre, del rap y de su culo Esto es sí estoy enfermo, soy esquizo Si pregunto, di que sí, por si te pellizco ¿Estilo? No me hablas de eso, que le caigo mal Le quise robar un beso, pero mi colega la tenía pillada. En mi anterior disco tuve por lo menos cinco musas Soy un putón, el más fuerte de mi habitación me quemo los labios, la voy pasando puta Eres el mínimo salario que evita mi extinción Tan lleno de cicatrices que a veces me coso el ombligo Tan feliz me siento a veces que olvido la pecera Te echo las manos, pa' que no caigas conmigo Soy competitivo, hasta jugando a la rayuela La primera lección que debes aprender Si quieres sobrevivir aquí, es cerrar la boca ¿Has entendido? mundo es imbécil y los raperos el triple, gente de mente débil, no pertenezco a su estirpe, yo me he dejado cada gota de la sangre de mi pena, en escribir un tema que daría pa' tu discografía entera, me consumo en el humo de mi rabia, a lo sumo, de cada momento invavia. asumo que sumo, mi dosis diaria, ese furor, que fumo de anima, rota en recuerdos rotos, de varios momentos duros, y luego vendrá de maestros, raperos no rapero. ni me molesto ya en dispara, diestro y siniestro, esos molestos, Mentirosos por Dios cero, por Dios quiero que la música sea música y no dinero Háblame de blanda rodeado de Osmando, háblame de rap si él es tu maldito mando, háblame de dolor tras dos minutos en mi cuarto, háblame de melancolía tras escucharme un rato. Mi primer verso fue hasta las pelotas de este puto estrés, cinco años después, aquí sigo en pie y no, y no yo jamás me rendiré por mucho que se me quemen los huesos una y otra vez el primer tema que publiqué fue un diss track borrado ya sé ahora he madurado y el rencor he cambiado por melancolía ya que ella solo duele y no daña más en mi día una red de recuerdos tejiendo como araña va soy consciente de la mierda que ha salido por mi boca comparto contigo que aquello fue una actitud de idiota no responderé tonterías cansado estoy para las botas ponerme y ponerme manos a la obra con la tela rota punto de sutura junto a mi lagunas mentales Huyo de Buda Sudo de rutas Que del mapa no parten siendo como arde en el pecho de este muerto Lo que en el este tarde Se quemó en esos desiertos mares